Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Vos? ¿Crees en vos mismo, vos misma, vos misma? Decime que sí, por Bueno, estamos aquí con las acciones que van a mejorar tu autoestima y vamos por la, la acción número 8. Ahí vamos, sale. Bueno, esta te va a encantar, porque esta tiene que ver con divertirte, con transmutar la negativa con construir relaciones nutritivas también es un 3x1 <risa> divertirte sí divertirte aflojar la tensión ya encontrar ese momento para divertirte para reírte de vos mismo vos misma etc eh, y, y disfrutar sin pensar sin nada que fluya y no sé Tal vez una película de risa te divierte una canción graciosa, un libro, un cómics. Nada, no sé qué te puede llegar a divertir para cada uno distinto, pero el hecho de divertirte es sanador, es una cosa que. ¡Wow! Invita a la sonrisa y la sonrisa siempre trae cosas buenas. En fin. Dos transmutar la negatividad. Sí, vivimos rodeados de cosas negativas. Es un bombardeo inmenso de todo está al revés, todas las noticias. O sea, no te llenes de esa basura emocional porque no te va a llevar a ninguna parte. Entonces, eh, cuando de repente, no sé, te encuentres con gente o, o esté con, con ese, ese, en ese modo negatividad, oídos sordos, andate, evita juntarte con, con ese tipo de gente, o ya. No te sirve de nada, no construyo nada. Eh, si pensás las cosas al revés, te van a ir al revés. O estás invitando. Invita al furcio. A que te vayan al revés. Así que, chao, desterrá todo lo que sea, lo que no te Yo siempre digo, ¿no? Una frase que me quedó ¡chum! grabada por la eternidad es: Lo que no te suma, te resta. O sea, si no te va a sumar algo bueno, algo próspero, algo que aporte alegría, bienestar, no lo necesitas. Nadie necesita que le sumen. Cargas, tintas, negatividad, odio, hater, rencor, malas vibras, malas habladurías, lo que Nadie necesita esa basura emocional. No sos el sexto basura del universo. Entonces, eh, ojo, porque hay personas que son así, que funcionan en ese modo, porque por ahí están desbordadas... Eh, y en vez de ir a un terapeuta eh, tienen que expresarlo o en vez de hacerse cargo de sus cosas y, y, y ponerse los zapatos y hacer lo que tienen que hacer eh, prefieren no hacerlo pero tienen que expresarse hasta a veces inconscientemente entonces no, basta no sos un cesto de basura emocional ni tuyo digamos, ni de vos mismo ni de nadie así que pum chao, transmitá la negatividad trata de Desviarlo hacia cosas positivas, e incluso porque les vas a hacer mejor, porque a veces las personas se quedan pensando ¿no? y entonces reflexionan, pero bueno, a veces no, entonces chao, hago con todo eso, no conectes con eso porque no es productivo y no te va a aportar eh, lo que vos hagas, simple. Punto número 3, clave. Construir relaciones nutritivas. Así pues, nutritivas. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces no reparamos, no nos detenemos en el tipo de relaciones que tenemos o que hemos construido, o que estamos construyendo o que vamos a construir. Y muchas veces son relaciones desequilibradas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en el tipo de relaciones hay un dar, un recibir, una retroalimentación eh, de la cuestión, ¿no? Y a veces eso no es, digamos, homogéneo, no es equilibrado. A veces es así, a veces es así, en fin. Whatever. Lo cierto es que si una relación ya no te nutre, porque también puede pasar que a veces... Hay relaciones nutritivas y después, con el tiempo, ya no son más nutritivas y no te aportan nada. Y no son como que uno mantiene la relación, pero la verdad es que ni fu ni fa decimos acá en Argentina y no está bueno ni para vos ni para la otra persona. O sea, no tiene una relación. Un vínculo tiene que nutrirte, tiene que ser algo de un ida y vuelta, donde, en un vínculo, una persona está siendo, digamos está ganando por sobre la otra, por así decirlo, este, como se está favoreciendo eh, de la otra, y la otra está, o sea, no está por ejemplo, alguien que da mucho, mucho, mucho y la otra persona no da nada o da migajas, eso no es equilibrado. O alguien que, que es por ahí transparente en una relación y hay otras personas que, que no, que, que ocultan cosas, qué sé yo, no sé. No sé. Eh, el punto es que eh, cuando una relación no es nutritiva o ha sido nutritiva y ya dejó de serlo, ya no te conviene. Y no pienses que tenés que mantenerla porque es obligación, porque es un vínculo tal, X y tal, lo que sea. No, ya está, tuvo su tiempo. <risa> eh, las cosas cambian, las personas cambian y, y son tramos que vamos estando con determinadas personas y en otros en otras y algunas que perduran y otras que no eh, en, el, en el camino, ¿no? Así que no... No te mortifiques, eh, sí, estate muy atento, atenta, atente de, del tipo de relaciones, de vínculos que tenés. Fíjate si son nutritivos para ambas partes, porque el juego es así, tampoco la pavada, ¿no? Tiene que ser nutritivo para ambas partes. Si no lo es, hace de cuenta de que el vínculo ya no está, ya se esfumó, caducó y agradecelo y soltá simple. Bueno, no me quiero extender más porque ya me pasa el tiempo. Bueno, soy novata en esto. Así que espero que estés súper bien. Nos vamos a ver en la otra acción. Y debajo en la cajita de información tenés el link a mi web, a mis redes sociales. estemos en contacto, hazle clic a la campanita, así no te perdés el próximo video. Te quiero, te mando un beso. Gracias por estar ahí.